A partir de la versión Creative Cloud, el panel de carácter ha tenido muchísimas mejoras que aquí te las explicaré. Vamos de manera directa al panel de carácter. Una parte importantísima que a mí me gusta explicar es sobre la miniatura de capa dar doble clic para que el texto se marque en bloque. Ahora, en este momento, en el panel de control, tengo aquí todos los tipos de letra que están activados. Sin embargo, yo voy a trabajar con el panel de carácter de manera directa presionando Control T. Aquí en la opción donde tengo los tipos de letra Voy a dar un clic para activar esto que se ha incorporado de manera directa desde el 2013 Si doy un clic aquí en TK automáticamente me va a decir Estas son las fuentes que yo me he descargado desde Typekit Que es un servicio gratuito afiliado a Adobe Doy clic de nuevo para regresar otra vez y desplegar los tipos de letra Y ahora voy a dar un clic aquí en la estrellita Estos son los tipos de letra que los he convertido en favoritos si los quiero desconvertir en favoritos, simplemente doy un clic. Otra vez regreso a la edición normal. Otra vez regreso al panel de la estrellita. Y aquí tengo asociado este tipo de letra como tal. Esto me gusta muchísimo. En la parte de acá de lado tienes esta opción que te permite trabajar con tipos de letra muy similares al que estoy trabajando. En este momento yo estoy con una Century Gothic y me ha elegido los que tengo similares. Y en la parte derecha del mismo tienes la opción para irte de manera directa a la web dando un clic y automáticamente vas a entrar en la opción de typekit para cargar más tipos de letra y ahora y para cerrar ya nuestro tema del día de hoy y esto es algo que me encanta muchísimo es a partir de la versión 2018 entraron con estos textos que se llaman bar lo voy a elegir cuando tú eliges uno de ellos automáticamente tienes estas opciones de anchura de peso y de anchura ¿cómo funcionan estas? pues simplemente totalmente activas hacia la derecha vas a ver lo que pasa realmente los milagros si sí ocurren en el panel de carácter recuerda algo muy importante que estas mismas funciones este panel de carácter funciona igual tanto en ilustrador y en InDesign y esto es algo simplemente genial te invito a seguirme en todas las redes sociales dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.